Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy te voy a enseñar qué es un canal en tu router Lo que utilizamos modem inalámbrico Es muy importante saber qué canal está conectado a tu modem Para explicarle mejor en el proceso Vamos a utilizar el navegador de preferencia que quieran utilizar En mi caso utilizaré Google Chrome En mi caso utilizaré Google Chrome En su router detrás tendrán unos números parecidos a estos los terminales pueden variar, puede ser 1.1, 0.1, 2.1, eso dependerá del fabricante del modem, pero las contraseñas y el usuario serán las mismas, será admin, admin, admin, admin. Luego que tienen esos números, que ya lo conocen de su router detrás, le dan a enter. Esto nos va a permitir entrar en la configuración de nuestro modem. Por cuestión de seguridad, este modem ha sido modificado. Y todos esos números quizá coincidan con los de ustedes, pero no son los reales que el modem utiliza. Siempre tener eso claro. Esos números, cuídenlo, Porque alguien que usted le dé su contraseña puede acceder a esos números y modificar su router. Hacer modificaciones. Siempre tener en cuenta esos números. Esos números deben de ser sagrados. Ustedes deben de tener eso como un secreto entonces luego que estamos en esta parte de nuestro modem altis le damos donde dice configuración porque lo que queremos es entrar al canal la contraseña y todo eso ha sido también modificado pero para que sepan cómo se escribe admin le dejé el usuario igual por este momento le dejé el nombre de usuario igual pero la contraseña ha sido modificada le vamos a dar a iniciar para entrar a nuestro modem en el caso de ustedes utilizarán admin admin para que su modem entre entonces para seguir con lo que es la los canales cómo cambiar sus canales de su modem es importante saber por qué lo estamos cambiando que qué beneficio tenemos al cambiar esos números al cambiar esos canales ¿Qué beneficio tenemos al cambiar esos canales les recomiendo que se descarguen esta aplicación que se llama wifi analyzer Wi-Fi ser lo que nos va a permitir saber qué canal de donde el modem está utilizando el internet tiene mejor cobertura. Por cuestión de seguridad, taparé toda esta información que se encuentra por aquí abajo. Es muy importante que esa información la tengan bajo llave. Cualquier atacante podría eh, identificar estos números y acceder a su modem de manera remota. Por eso siempre ocurren esas informaciones que verán en Wi-Fi Analyzer. Nos iremos al apartado de aquí. Aquí vemos todas las redes. Por cuestión de seguridad taparé esas redes. Pero la parte que nos interesa es aquí abajo. Donde dice 2.4 le damos a la flechita para arriba. Y aquí vemos el modem. Eh, aquí vemos el modem. El canal que se recomienda el día de hoy es el número 11 y el número 6. Como vieron anteriormente, el modem está conectado al número 6. Es decir, que tiene buena cobertura, buena señal Wi-Fi. el día de hoy. Se recomienda el número 11 y el número 6. Es decir, nuestro modem automáticamente se conectó a un buen canal. Entonces... A veces queremos que nuestro modem se conecte a ese mejor canal, hacemos lo siguiente, le damos, no creo que se me pierda, volvimos al modem, le damos aquí donde dice WLAN, en WLAN le vamos a dar configuración avanzada. la vamos a dar a configuración avanzada de WLAN entonces aquí el modem automáticamente se conectó al canal 6 pero nosotros podemos hacerlo manual podemos poner que nuestro modem se conecte al canal 11 porque es el que mejor cobertura de wifi tiene entonces al darle un canal específico tienen que tener algo en cuenta recuerden que este canal entramos a Wi-Fi analyzer recuerden que este canal puede ser que esté bueno por, por el día de hoy o por algunas horas por eso, por eso les recomiendo que entren con bastante frecuencia a Wi-Fi analyzer para ver qué canales están eh, con mejores señales si ustedes son de los que les gusta tener buena señal Inalámbrica Les recomiendo que entre con bastante frecuencia Aunque el modem automáticamente se conecta A canales buenos Porque el, el modem mío se ha conectado Al número 6 No es malo No es el mejor Pero tiene buena cobertura El número 6 Entonces vamos a nuestro modem De nuevo Pasemos a nuestro modem En nuestro modem Lo queremos conectar al, al puerto número 6 Simplemente le damos a aplicar y dice la configuración del dispositivo, Wi-Fi se reiniciará. El módem se reiniciará para poder configurarse al canal número 11, que es el que tiene mejor señal. Vamos a esperar que nuestro módem se reinicie. Ahora vemos que dice el canal 6 recomendado esto es una teoría del gato y el ratón que no me atrapas entonces vemos que ahora dice el canal 6 y por momento dice el 1 como podemos ver las cosas son fluctuantes pero si sí, el modem tiene mejor señal vamos a probar vamos a buscar algo en youtube a ver cómo está la señal y podemos ver que está bastante rápida bastante rap como pueden darle seguimiento por wifi analyzer para ver qué canales ahora dice que el canal 6 y el 1 están en mejores configuraciones pero el 11 es un buen canal porque ya lo tenemos marcado no lo marca ahí. ya el marca otro canal porque ya el modem está en otro canal fijo y si queremos volver a poner a nuestro modem de manera automática, como estaba, que él seleccione un canal que también lo hace de manera correcta, lo hace bien. Le damos, eh, nos aseguramos con Wi-Fi Analyzer y vemos que nuestro modem, vamos a ver a cuál está conectado, al número 6. Nos ha querido salir del número 6 y volvió a recomendar el canal número 11 porque teníamos el canal número 11 seleccionado él seleccionó otros canales que posiblemente estaban buenos también no es que cuando seleccioné el 11 el, el modem dijo que el 11 ya no servía, no, el 11 sirve lo que pasa es que como tenía seleccionado el 11 tiraba otros canales como recomendación de que tenían buena señal también entonces esa es la manera de cambiar el modem de canal y los beneficios son esos al cambiar el modem de canal podemos tener mejor cobertura podemos tener mejor señal y tener una red wifi de mejor calidad si son de los que tienen modem inalambre porque las ondas son fluctuantes, vienen y van, vienen y van, vienen y van pero es un seguimiento constante si ven que su wifi está muy lento últimamente Verifican en qué canal su, su router se está quedando y de manera automática el modem lo hace, sin necesidad de uno hacerlo, pero uno desconecta el modem para que él busque automáticamente esos esos canales, aunque él lo hace sin desconectarlo, pero uno en la desesperación lo desconecta para que eso, ese proceso sea mucho más rápido. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video. Muchísimas gracias.